Buenas tardes a todas. Uno de los aspectos del franquismo que más enquistados están y e más perduran en nuestra sociedad es el relato. Por supuesto, el relato del pasado. É o seu poder tan grande que, en pocas palabras, construye la identidad de las personas. Es el más difícil de combatir, pero quizás o más fácil de desmontar. Parece que estamos a vivir una resurrección del franquismo. Deputados y e deputadas séntanse en los escanos del Congreso creyendo que este país les pertenece porque son herdeiros los que gañaron a guerra, herdeiros fascistas. Séguenes os que se dinda dereita, os que se rinde centro, quizás algunos que se creen progresistas. José Luis Martínez Almeida vende homenajear a Millán Astray, uno de responsables del golpe de Estado e la dictadura franquista, enviado de Dios como conductor para la liberación y engrandecimiento de España defendía Almeida. Y e no pasa nada. Y e precisamente, no marco desta crise de esta crisis de identidad, es cuando se nos vende que tenemos que pasar página, que tenemos que esquecer la guerra civil para poder avanzar, como ven se decía una supuesta transición. Pero esto no implicó otra cosa que desconocimiento absoluto de nuestra historia, una incultura tremenda. Rodean nos símbolos franquistas, rúas con nombres de golpistas, políticos designados por Fraga, Suíces ultradereitistas, ainda monarquía, medios de comunicación que minten en portada, que cargan contra a memoria histórica y e que tienen o monopolio del relato oficial. Los que siguieron manejando los fíos fai 47 años, cuando se nos vendeu la llegada de paz y e o gran cambio, fueron los mismos. Y e precisamente por eso, no se superó el relato de ditadura, dictadura, como si pasó en otros países occidentales o en países de Latinoamérica. De todo esto, e desde as sus raíces argentinas, hablará el primero conferenciante. Es filólogo y e trabajó como guionista no intermedio. Fue Secretario de Discurso e Análisis Político de Podemos. Es responsable de discursos y e las campañas electorales de Pablo Iglesias entre 2017 y e 2021. Actualmente, es analista do programa La Base, donde se encarga la sección Titulares al Banquillo, en las que se estudia desde un punto de vista crítico o discurso de los medios de comunicación es sobre todo las estrategias mediáticas de las cloacas del Estado. El Emmanuel Levin he pido un gran aplauso para él. Bueno, buenas tardes. Eh, muchísimas gracias a la Deputación de Pontevedra por, en primer lugar, por organizar estas jornadas. Yo creo que es eh, increíble y muy positivo que una institución pública organice unas jornadas como estas donde se pueda hablar de este tipo de cuestiones yo vengo de Madrid, en Madrid tenemos al alcalde homenajeando a Millán stray esta semana y aquí bueno pues en Pontevedra se está organizando este acto y estas jornadas por parte de una institución pública así que muchísimas gracias por ello, muchísimas gracias eh, a la diputada María Ortega muchísimas gracias también a Monse Fajardo eh, que me ha tenido al tanto de todo eh, y bueno, muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí para mí es un placer y un honor poder inaugurar estas jornadas eh, cuando desde la Diputación se pusieron en contacto conmigo para invitarme a, a participar eh, en este acto y para hacer esta conferencia pensé en a ver qué puedo contar yo aquí, que aporte algo y que sea algo diferente a lo que bueno, suelo decir eh, cada día en, en la base y, y lo que he podido decir también en otras intervenciones públicas. Eh, así que, como ha dicho Alba, que te agradezco mucho también la presentación, eh, sin que sirva de precedente, voy a empezar hablando un poco de mí, de mi propia historia, que es algo que no suelo hacer, pero que, que creo que puede ser útil para... para ...desembocar en la reflexión que me gustaría compartir hoy con todos vosotros y vosotras y que espero que, que aporte algo. Eh, yo soy de Madrid, nací en Madrid eh, y es donde vivo, pero además de madrileño, aunque no se note por, por mi acento, soy argentino también. Eh, soy, digamos, un argentino hijo del exilio. Eh, toda mi familia, mis padres, mis abuelos, mis tíos, mis primos son, son argentinos, tengo ahí a, a buena parte de mi familia... Yo soy ciudadano argentino también, pero nací en Madrid. ¿Por qué nací en Madrid? Porque mi familia se exilió de Argentina, la familia de mi padre se exilió en el año 75 eh, y bueno, recayó en España. En ese año, a un tío mío, al que yo nunca conocí, obviamente, eh, cuando tenía 21 años, lo asesinaron en Córdoba, en Córdoba, Argentina, eh, la policía, digamos, la eh, ese aparato de represión que luego ya en el 76, una vez se dio el golpe, pues aniquiló a, a miles de personas. Eh, y por lo tanto, bueno, pues mi, eh, mi, bueno, mi tío militaba en el, en el PRT, en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, que era un partido, una organización comunista. Y, y bueno, eh, cuando, cuando a él lo asesinan, eh, el resto de mi familia, mi abuela y mi padre ¿no? y, y mi tía, pues, se huyen del país y, y acaban viviendo en Madrid. Eh, la familia de mi madre, por mencionarlo también, nunca se exilió, pasaron toda la dictadura ahí en Argentina, eh, siendo militantes en la clandestinidad. Mi abuelo estuvo en la cárcel un año, mi tío pasó siete años en la cárcel, otro tío, no, eh, allí en, eh, en Argentina. Eh, y bueno, mi madre vivió a su juventud en la dictadura argentina, eh, con todo lo que eso conllevaba, siendo hija de militantes en la clandestinidad, eh, a veces pues veía a su padre cada semanas o cada meses cinco minutos en un bar usaba un nombre falso vivía en casas de amigos o de compañeros ¿no? eh, bueno de ahí vengo yo ¿no? eh, y por qué cuento todo esto porque eh, conozco un poco de cómo ha sido el proceso memorialista que ha habido en argentina eh, como sabéis, allí sí hubo un proceso de reconstrucción de, de la memoria histórica y de lucha contra la impunidad de los genocidas y de la Junta Militar que, que dio un golpe de Estado y asesinó a miles de personas. Eh, incluyó juicios a, a los responsables del genocidio. Videla murió en la cárcel, en una prisión común, eh, como, como cualquier otro preso. Eh, incluyó inventarios de víctimas... Incluyó indemnizaciones y pensiones a los presos políticos y a quienes habían sido víctimas de la dictadura. Mi tío, por ejemplo, el que os digo que, que pasó toda la dictadura en la cárcel, cobra una pensión por ser preso político. Eh, incluyó la búsqueda y la identificación de los restos de los desaparecidos, la retirada de todos los honores en el espacio público a, a los responsables de la dictadura, el reconocimiento oficial de la existencia de bebés robados, eh, y una ruptura total, digamos, con, con ese régimen. ¿no? Eh, y mi tío Ricardo, que fue asesinado, por ejemplo, tiene su nombre en varios monumentos eh, y murales en Córdoba, que era su ciudad, por ejemplo, en la, en la Universidad Nacional de Córdoba, donde estudiaba, o en la Escuela Manuel Vergrano, donde estudió también, eh, y, y también en Buenos Aires, donde hay un monumento a las víctimas del terrorismo de Estado, el Parque de la Memoria, eh, que tiene unos muros con los nombres de miles y miles de víctimas con su nombre y sus apellidos y su edad. ¿no? Eh, y bueno, lo que, lo que yo quería contar a raíz de todo esto es que, en mi opinión, ese proceso memorialista que ha habido en Argentina no es importante tanto por las condenas a los genocidas, que también, por supuesto, no es importante tanto por las pensiones y las indemnizaciones que cobran a día de hoy los presos políticos y las víctimas, que también, por supuesto, no es importante solo por lo que significa para nosotros, para los hijos y los familiares de, de los exiliados y de los asesinados, que existan placas y monumentos y homenajes a nuestros familiares en el espacio público, que también, por supuesto, pero es importante, sobre todo, eh, por el relato oficial al que todo eso da lugar, en mi opinión, porque ese relato Oficial Es lo que permite construir una identidad democrática eh, en la que los imaginarios y, y las ideas que se activan y que resucitan, que se recuperan de ese robo, ¿no? eh, yendo al, al título de estas jornadas ¿no? de las ideas robadas, eh, Bueno, pues son las, de, las ideas de la justicia social, de la soberanía, de la solidaridad, de la libertad, de la democracia y que ese sea el relato oficial condiciona por completo el presente y condiciona por completo el futuro. Había algo que decía... María, en la presentación, que comparto plenamente eh, y es precisamente eso. A veces nos parece que, que la lucha memorialista o por la reconstrucción de un relato sobre la historia es una cuestión que tiene que ver con lo que ponga en un libro de historia eh, o es una cuestión que tiene que ver con el derecho individual de determinadas familias o de determinadas personas a que se les haga justicia. Y no es así. Eh, cuál sea el relato oficial en un país es completamente determinante en cuál es incluso la, la identidad popular eh, los elementos de, de los imaginarios y los elementos ideológicos que se activan o se desactivan, y eso es determinante de cara al futuro, y eso era eh, de lo que yo quería hablar. Eh, cuál sea el relato sobre la historia de un pueblo, eh, activa uno u otros elementos de su identidad, y la identidad es la palanca de la, de la conducta política, es la palanca clave de la conducta política de las personas. Eh, en Argentina, ¿cuál es el relato oficial? que ahí lo que había era una serie de personas que querían una sociedad mejor, un país mejor, y entonces hubo un golpe militar y un genocidio perpetrado por un Estado que, que usó el terrorismo contra toda esa gente y asesinó a 30.000 personas y exilió a 200.000 personas. Y un genocidio, y esto también forma parte del relato oficial que se ha conquistado hoy en ese país, que tenía como objetivo disolver los sindicatos, disolver las organizaciones de los trabajadores e implantar un determinado programa político y económico al servicio de una determinada clase dominante. ¿Pensáis que el hecho de que ese sea el relato oficial en Argentina tiene que ver solo con lo que ponen los libros de historia o en un monumento que visita alguna gente de vez en cuando? ¿Pensáis que solo tiene que ver con el pasado? Ya os digo yo, conociendo un poco ese país, que no, que tiene todo que ver con, con el presente y con el futuro eh, y con los horizontes de lo que es posible y defendible políticamente en un país, con lo que cabe o no cabe dentro de, del consenso cultural hegemónico, con lo que entra dentro de la opinión pública y lo que queda fuera de la opinión pública. Luego explicaré un poco más esto porque ese relato, como decía, da lugar a una identidad, a una idea sobre lo que significa ser demócrata, y más aún, en este caso de Argentina, sobre lo que significa ser argentino, da lugar a una identidad nacional. Pero ese relato, que existe hoy en Argentina y que se ha conquistado, no fue, no fue así desde el principio. Se tardó 20 años, por lo menos, tras la caída de la dictadura, en que, en que se diera este proceso. Para llegar a ese relato oficial, en el terreno estrictamente discursivo y de batalla cultural, que es al que yo me dedico, eh, fue necesario derrotar y superar dos marcos mentales, dos, dos eh, relatos que quiso instalar pues, el adversario de todo ese proceso memorialista y que daban lugar a un relato completamente diferente eh, y, por tanto, como digo, a, a una identidad y a un abanico de posibilidades políticas y de futuros posibles completamente diferentes. Quiero explicar esto, esos dos marcos que allí se derrotaron, porque creo que, que ver cuáles son las narrativas que, que otros superaron sirve para entender mejor las que siguen hoy aquí vigentes. Eh, el primer marco mental que allí se derrotó para llegar al, al relato oficial que existe hoy era el que allí se conoce como los dos demonios, como la teoría de los dos demonios. Eh, ¿Qué significa eso? Pues básicamente la dictadura y el fascismo estaban muy mal, sí, pero claro, lo que había enfrente, el socialismo, el comunismo, eh, los sindicatos, la izquierda, los revolucionarios, eh, estaba muy mal también, ¿no? los dos demonios y que, por lo tanto, no, no hubo un golpe de Estado y una dictadura que usó a todo un ejército para aniquilar a una, a una parte de la población en absoluta desigualdad de condiciones, sino que hubo una guerra entre dos bandos en la que ambos cometieron crímenes y atrocidades. ¿no? Eh, ¿A qué conduce ese relato? ¿Cuál es su consecuencia lógica? Pues que... En la medida en la que existen dos demonios equiparables, eh, lo deseable, lo sensato, lo razonable, la virtud que está en el equilibrio eh, consiste en decir que ni fascistas ni antifascistas, eh, ni nazis ni judíos, ni racismo ni negros, ni homofobia ni homosexualidad. Ese es el relato de los dos demonios. ¿De qué nos suena, de qué nos suena eso, verdad? Nos suena mucho porque ese relato, que por fortuna hoy ha sido superado eh, y además es indefendible e impresentable en Argentina, Sigue siendo por desgracia el relato oficial en España a día de hoy sobre, sobre el franquismo, el de la guerra entre hermanos, el de nuestros abuelos se pelearon, ¿no? como decía el otro día Feijó. Eh, bueno, ojo, ese es el relato oficial en el mejor de los casos, porque ni siquiera es el completamente hegemónico dentro de, de la derecha. Y hay un relato que es todavía peor, que es el de la legitimidad del golpe de Estado de Franco, porque es que la República era un desastre, etc. ¿no? Es decir, ni siquiera ya son los dos demonios. Es, el demonio era la República y Franco era eh, el salvador de, de la patria. ¿no? Pero bueno, asumamos que este último es el relato de la ultraderecha, que no es, que no es mayoritario, aunque ha crecido en los últimos años con Vox. Eh, pero el que el relato oficial, como decía, es eh, el de los dos demonios, que no solo es el relato dominante, ojo, en la derecha, sino que es el relato dominante en España a nivel general, eh, en la educación pública, en las manifestaciones culturales, en los medios de comunicación, en las canciones canónicas de la transición, eh, en el cine incluso en buena parte del cine progresista, que muestra la guerra civil también como y el franquismo como una desgracia que dividió a las familias eh, y que hizo que hermanos no volvieran a hablarse, ¿no? y todos esos relatos que están dentro del marco mental siempre, que en Argentina llaman de los dos demonios, eh, y que es un relato que está completamente en la lógica de las ideas robadas, ¿no? que es lo que daba título a estas jornadas, porque es un relato que demoniza determinadas ideas, eh, el comunismo, el anarquismo, el sindicalismo de clase, eh, las aspiraciones de justicia social, de reparto de la riqueza, eh, las saca de lo aceptable socialmente y las presenta como ilegítimas al mismo nivel que el asesinato, que el robo de niños, que la tortura o que el fascismo, porque equipara ¿no? y te habla de dos bandos, de dos demonios. Eh, es un relato que nos condiciona completamente porque es un relato sobre el pasado, sí, pero es un relato presente, es un relato que se enuncia y que funciona hoy, ¿no? y que por lo tanto sigue demonizando esas ideas y determina lo que es y lo que significa ser demócrata y lo que significa incluso ser español. ¿no? Por cierto, ese marco de los dos demonios, si lo pensamos un momento trasladado al lenguaje político actual, es el mismo, en mi opinión, que hoy se llama polarización. Eh, que la, esto de la polarización es un marco mental que en mi opinión es eh, enemigo del cambio político porque hace lo mismo que lo de los dos demonios, equipara a fascistas con demócratas, equipara a defensores de la sanidad pública con defensores de deportar inmigrantes, ¿no? Eh, plantea ambas opciones políticas como, como dos extremos, ni franquismo ni sanidad pública, eh, ni deportar inmigrantes ni invertir un poquito más en educación pública y lo que genera es una pulsión social conservadora, una pulsión social a favor de soluciones, entre comillas, moderadas, que siempre son sinónimo del mantenimiento del statu quo y de la aplicación de, del pensamiento dominante. Eh, por eso yo creo que, bueno, que ese marco mental de la polarización, que, que es una traducción moderna de de esa teoría de los dos demonios, nos juega en contra a quienes queremos transformar la sociedad, eh, no nos sirve, tenemos que rechazarlo y tenemos que decir que la verdadera polarización que existe es la desigualdad. Eh, el segundo marco mental que tuvieron que derrotar en Argentina para llegar al, al relato oficial que existe hoy es el de las víctimas inocentes. ¿Qué decía ese relato? que la dictadura en Argentina fue una desgracia que cayó sobre el inocente pueblo argentino y que se llevó por delante las vidas de gente que, básicamente, pasaban por allí, ¿no? Que a cualquiera le tocó. Y no fue así. Eh, ahí también están las ideas robadas. Por dos motivos. En primer lugar, porque ese relato de las víctimas inocentes plantea implícitamente que sí, estuvo mal asesinar a gente que no militaba en nada, que, que simplemente estaba en el lugar y en el momento equivocado. Eh, y lo pagaron con su vida, pero que no estuvo tan mal asesinar a gente que sí militaba en organizaciones, ¿no? eh, en los sindicatos, en la izquierda, eh, en, en la guerrilla, porque claro, si hay unas víctimas inocentes eh, es porque hay otras víctimas que, que no eran inocentes, ¿no? Eh, sino que eran culpables. Y en segundo lugar, y sobre todo, el relato de las víctimas inocentes eh, no es aceptable y nunca fue aceptable por las organizaciones de derechos humanos en Argentina, porque la generalización de ese relato borra las ideas y las luchas por las que realmente fueron perseguidas y asesinadas o exiliadas todas esas personas. No eran víctimas inocentes, eh, aunque por supuesto no merecían lo que se les hizo, ¿no? Lo que lo que quiero decir. Pero eh, la dictadura no persiguió a cualquiera. Persiguió a los sindicatos, persiguió al peronismo, persiguió a los comunistas, persiguió a los anarquistas, eh, a los guerrilleros, a los intelectuales, a los artistas. Intentó borrar sus ideas, persiguió sus ideas. Por eso el relato de las víctimas inocentes nunca fue aceptado en Argentina por las organizaciones de derechos humanos porque es un relato que se basa precisamente en las ideas robadas. ¿no? Eh, ¿Cuál es la situación en España? Eh, que no haya habido aquí juicios ni condenas a ningún responsable de la dictadura y que se mantengan las medallas y las calles y las placas y las estatuas y las tumbas con honores y los homenajes oficiales como el de Almeida a Millán Astray, no es importante solo por, por lo que eso mismo significa. ¿no? no es importante solo porque una víctima tenga que ver una calle con el nombre de, de un genocida, ¿no? o no es, no es importante solo porque haya personas o haya familias que no hayan visto que se haya hecho justicia respecto a ellas. Eh, es importante sobre todo por el relato oficial que mantiene sobre la historia. Eh, ese es un poco el punto de, bueno, que yo quería plantear, ¿no? que al final eh, el poder del relato y el poder del relato sobre la historia para determinar el presente y para determinar el futuro. Yo creo que ese relato que es hegemónico todavía en España, mientras permanezca vigente, es una losa que hace muy difícil, que casi imposibilita la construcción de una identidad democrática eh, y, por lo tanto, pone muy difícil la victoria en el presente de, de las ideas actualizadas por las cuales lucharon en el pasado todas esas personas y todos esos grupos que fueron perseguidos por el franquismo. Y por eso, cuando quienes siguen mandando en España a día de hoy hablan de memoria histórica, eh, en el mejor de los casos, cuando no la desprecian abiertamente y hablan de las batallitas del abuelo y de las guerras del abuelo, como decía Pablo Casado, eh, siempre lo plantean como una lucha privada, como una lucha de naturaleza privada, eh, de unas familias que quieren enterrar dignamente a sus muertos o de unas víctimas a las que les ofende eh, que se hagan homenajes a, a sus verdugos. Eh, pero la lucha por la memoria histórica no es eso, no es solo eso, al menos. Eh, no es una cuestión privada de algunas familias o de algunas personas, es una lucha colectiva, es una lucha pública de un pueblo eh, por construir un relato verdadero, democrático y emancipador sobre nuestra propia historia. Eh, en el caso de España, un relato que diga que ni, ni golpe legítimo, ni dos demonios, ni víctimas inocentes que pasaban por allí. Que lo que hubo en este país fue una guerra de clase contra los sindicatos, contra la izquierda y una cruzada nacional españolista contra los pueblos y contra su cultura y contra su lengua. Eh, yo creo que construir ese relato verdadero sobre, sobre lo que ha pasado en este país permite al menos dos cosas que son muy importantes. La primera es eh, entender lo que ha sucedido en España, incluido entender lo que uno mismo ha vivido. Eh, las historias individuales de las personas, cuando no hay un relato colectivo que les dé sentido, no, no funcionan, no, no se activan, están están dormidas de alguna manera. Eh, son los relatos colectivos lo que dan sentido a las historias indiv individuales y a las vivencias individuales de millones de personas. Cuando no está ese relato puede haber gente que incluso no sabe lo que vivió. No sabe lo que vivió. Y pongo dos ejemplos de esto. Uno es eh, en el presente lo que ha significado el movimiento feminista. Eh, yo pienso que, que el, la trabajo ideológico que se ha hecho desde el feminismo para, eh, para que se entienda lo que es la violencia machista eh, ha permitido que muchas mujeres también, de repente, entiendan lo que han vivido y digan, ah, yo eh, lo que he vivido era violencia machista. Yo no, a lo mejor no lo pensaba así, pero cuando se articula ese relato político que da sentido a todas esas vivencias individuales, entonces, de repente, ocurre esa toma de conciencia y uno puede darse cuenta de lo que ha vivido, porque si cuando falta ese relato, eh, falta el sentido de, de todas esas experiencias personales, individuales. ¿no? Otro ejemplo es eh, el movimiento por la vivienda, los desahucios, por ejemplo. Ahí se articuló un relato colectivo y político que, que lo que dijo es que todas esas miles, cientos de miles de familias que fueron desahuciadas en España en el año 2008, 2009, 2010, eh, no lo fueron porque hubieran tomado, digamos, por, por causas de su propia trayectoria individual y por malas decisiones individuales y por un fracaso personal, sino porque fueron víctimas de una estafa a nivel a gran escala, ¿no? que afectó a 600.000 personas. Por lo tanto, cuando surge un relato que da sentido a las vivencias individuales, es cuando... Eh, uno puede comprender incluso lo que uno mismo ha vivido. Y esos son dos buenos ejemplos, en mi opinión, el que decía del feminismo o del movimiento por la vivienda, de que es precisamente cuando se erige un relato como esos, cuando se construye un relato colectivo que da sentido a millones de historias individuales, eso tiene un poder movilizador brutal, tiene una capacidad para generar una pasión política y una movilización política porque fue con ese relato colectivo sobre los desahucios, como se politizó una crisis económica brutal y como se generó un movimiento social arrollador, que fue la PAI, que fue el 15M, que, que, que transformó este país. Eh, con el, ese relato colectivo también sobre la violencia machista, eh, sobre todos esos casos de violencia aislados que cobran sentido dentro de ese eh, relato, es como se ha construido un movimiento feminista en España que ha transformado culturalmente este país... Eh, de la cabeza a los pies en los últimos años. En Argentina eh, fue esa recuperación del relato sobre la historia la que hace posible que ahora, cada 24 de marzo, el 24 de marzo es el Día Nacional por la Memoria, eh, por la Verdad y la Justicia en Argentina, es un festivo nacional y hay una movilización espectacular de cientos de miles de personas, de jóvenes, eh, por la memoria, verdad y justicia. Eso no siempre fue así. Eh, justo después de que cayera la dictadura lo que había eran pues, 25 abuelas en la Plaza de Mayo dando vueltas a la plaza. ¿no? Eh, cuando el relato vigente era otro, cuando el relato vigente era el de los dos demonios, era el de las víctimas inocentes. ¿no? Eh, ahora son multitudes y son multitudes precisamente como resultado de ese relato colectivo que se ha construido que es la palanca de, de toda esa movilización política, que es lo que activa unas determinadas ideas y unos determinados elementos de la identidad popular, en este caso en Argentina, que es lo que permite que hoy exista ese movimiento memorialista como existe eh, en el presente. ¿no? Ese es el poder del relato para dar un sentido y una dirección a las vivencias individuales. Y cuando no está ese relato colectivo, como decía, puede ocurrir incluso que uno mismo no sepa lo que ha vivido y puede ocurrir incluso que uno construya falsos recuerdos eh, a veces pasa que a uno le cuentan, no sé, de tu madre, de tu padre, te cuenta algo que hiciste de niño, algo que decías de niño, muy pequeño, cómo pronunciabas tal palabra, eh, y de tanto que te lo han contado o de tanto que has visto determinadas fotografías, puedes llegar a construir un recuerdo que es falso. En realidad tú no te acordabas de eso, pero construyes un recuerdo eh, justamente en base a, a todo lo que a todo el relato y toda la narrativa que uno recibe. ¿no? Yo creo que en este país eh, ha pasado un poco algo así con los relatos oficiales sobre la transición y sobre la caída de, de la dictadura y la transición a la democracia. Hay un lugar común que, que es esto de yo corrí delante de los grises. Eh, a veces, eh, obviamente hubo mucha gente que corrió delante de los grises, ¿no? eh, a veces parece que que hay 40 millones de personas que corrieron delante de, de los grises y yo creo que si existe ese lugar común es porque ese relato oficial que sigue existiendo en España sobre la transición, que está construido sobre las ideas robadas, ha borrado y ha olvidado la memoria de mucha gente que, que sí resistió y que sí luchó eh, por la democracia y contra la dictadura y ha bueno, elevado a a los altares de la heroicidad de la democracia, bueno, pues, o bien a gente que, que fue pasiva, que no lo juzgo, pero, pero creo que es así, o bien a las élites políticas que pactaron bajo un chantaje militar. ¿no? La vanguardia democrática en España, según el relato oficial de la transición, es el rey Juan Carlos, por ejemplo. Eh, con otro relato sobre la historia, los héroes seguramente serían las personas y las organizaciones que sí que se lo jugaron todo, eh, la libertad, el exilio, la cárcel y, y la vida por democratizar Galicia o por democratizar España. La vanguardia democrática sería precisamente esa parte de la población con ideas falsamente consideradas enemigas de, de la democracia. Eh, yo creo que lograr ese relato es la clave de, del futuro, que es lo que puede devolvernos las ideas robadas. Eh, no solo es defenderlas hoy con todo el orgullo, ¿no? sino eh, disputar el relato sobre la historia. Porque la otra cosa, eh, la segundo, el segundo elemento que nos tiene que permitir ese relato sobre la historia que supere el marco del golpe legítimo, el de los dos demonios y el de las víctimas inocentes, es construir una identidad nacional o plurinacional, democrática, que es condición de posibilidad de, de la victoria política de esas ideas en el futuro. Eh, Hubo un británico que vino a España a luchar contra el fascismo en 1936, estuvo en Cataluña y en Aragón, eh, en las brigadas internacionales, que se llamaba George Orwell. George Orwell tenía una frase que dice, quien controla el presente controla el pasado y quien controla el pasado controla el futuro. Ahí eh, Orwell estaba dando precisamente esta clave que intento explicar que hay que disputar el relato sobre el pasado para poder transformar el futuro. Eh, y para eso, para poder disputar ese relato sobre el pasado, eh, y paso a un siguiente punto, y bueno, no sé, hoy de tiempo voy a mirar un Vamos a ver, vamos bien. ¿Sí? ¿Sí? Vale. Eh, para poder disputar ese relato, ¿no? Porque a veces es como vale, sí, y cómo se hace eso, ¿no? Eh, yo creo que hace falta poder cultural, poder de enunciación, que en esta época es básicamente... Poder mediático. Yo creo que para lograr eso tenemos que construir poder mediático, porque esa estigmatización de todas esas ideas que logró el franquismo con su control de este país durante 40 años, se mantiene hasta nuestros días, en buena medida, como resultado de, bueno, de la no ruptura con el régimen eh, que nunca sucedió, una ruptura, sino si no una, una transición, y por lo tanto, como resultado de la herencia de una estructura de poder económico eh, ...político, judicial, pero también una estructura de poder mediático. En España, a día de hoy, las grandes televisiones de masas están controladas por un duopolio... ...que son dos empresas, ¿no? A media y Mediaset. Por poner solo un ejemplo, el presidente de Mediaset es un tipo que se llama Borja Prado... Borja Prado es hijo de Manuel Prado y Colón de Carvajal, que era el testaferro, bueno, el muñidor de la fortuna de, del rey. Esta es la gente que controla los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación en este país y, y que controla esa estructura de poder heredada del franquismo que sigue operando a día de hoy eh, y ese monopolio de esa oligarquía sobre los medios de comunicación y sobre la capacidad de enunciación ideológica y cultural en un sentido amplio, porque también eh, la, la industria editorial, la industria audiovisual, está ligada a esos grandes grupos mediáticos, eh, bueno pues es lo que permite mantener ese, ese relato oficial antidemocrático sobre la historia y, y es lo que permite seguir estigmatizando a día de hoy determinadas ideas y determinadas opciones políticas dejándolas fuera de la opinión pública. Antes dije, voy a explicar un poco más esto de la opinión pública. Eh, a veces usamos ese concepto sin reparar mucho, yo creo, en, en lo que significa. ¿no? La opinión pública como sinónimo de lo que piensa la gente. Pero la gente piensa cosas muy diferentes o puede haber grupos que piensan cosas muy diferentes. ¿no? Eh, Hubo una, una autora, Elizabeth Noel Neumann, que definió lo que es la, la opinión pública. Yo parto de esa perspectiva. Eh, ella decía que la opinión pública es todo aquello que puede ser expresado en público sin temor al rechazo social. Y eso es lo que forma parte de la opinión pública, lo que una persona puede permitirse pronunciar en público sin temor a que los demás les den la espalda. Eh, y al igual que en el caso de la moda, los grandes escaparates, las vidrieras de las tiendas, determinan lo que está dentro de la moda y lo que está fuera, eh, en el caso de la opinión pública, los medios de comunicación, las grandes televisiones, son los escaparates de la opinión pública, son lo que determina lo que queda dentro y lo que queda afuera, lo que es aceptable ser expresado en público sin ningún problema y lo que no es aceptable. Eh, y por lo tanto, cuando en los medios de comunicación sucede que se normalizan ideas racistas, por ejemplo, o ideas machistas o homófobas, eso genera en, por abajo, genera en la población la idea de que si lo están diciendo ahí, pues yo lo puedo decir también, ¿por qué no? Eso significa que es aceptable socialmente. Y por el contrario, cuando en esos espacios sucede que se estigmatiza o se ridiculiza o se ataca permanentemente a determinadas ideas y a determinadas opciones políticas, eso lo que genera en la población es la sensación de que eso mejor no lo defiendas en público, ¿no? porque a lo mejor vas a sufrir eh, un rechazo, o como, ha, o como ha sucedido en el pasado con las propias lenguas, ¿no? eh, en algunos territorios que estaban consideradas como que, bueno, eso hablarlo en tu casa, ¿no? pero luego fuera, eh, no, porque, porque eso puede tener un coste social. ¿no? Eh, en el nuevo consenso europeo, el gobierno de Meloni... Por ejemplo, es definido como de centro-derecha y queda dentro completamente del, del consenso de época y quienes queda fuera es la izquierda. A quien se sacó, por ejemplo, fue a Sirisa cuando ganaron en Grecia, mientras que cuando ganan los fascistas en Italia, eh, mientras apliquen el programa económico de, de la Comisión Europea y no cuestionen la OTAN, está todo bien. ¿no? Eh, se puede ser fascista en Europa, pero lo que no se puede ser es anarquista, porque entonces eres un terrorista, básicamente, o, o, o comunista. Eh, tampoco se puede ser. Por cierto, en el franquismo, la demonización del comunismo, por ejemplo, se, se hizo también mediante la idea de que esas personas eran como agentes de, de la Unión Soviética, ¿no? que estaban trabajando para, para la, la, una potencia extranjera. Si lo pensamos en el presente... Eh, en los años de Podemos, ¿cuál era el principal ataque a Podemos? Venezuela. Venezuela. Eh, y a día de hoy, incluso, con la cuestión de, de la guerra en Ucrania, si uno defiende una posición que no esté dentro de lo que es el relato oficial sobre cuál debería ser la posición de Europa en este conflicto, está tachado de putinista, está tachado de aliado de Rusia otra vez. Ha vuelto, hemos ido de Rusia a Venezuela y luego hemos vuelto a Rusia otra vez. Eh, ese monopolio sobre los medios de comunicación que ha dado lugar a también ese consenso que, que describía, en donde Meloni está dentro y, y la izquierda está fuera, eh, ha dado lugar a, a, una, a una suerte de anticomunismo sin comunistas. Eh, es como cuando Ayuso dice comunismo libertad y es como ¿y, y el comunismo dónde está. O sea, lo que está enfrente no es eso, no, no es el planteamiento que, que se está haciendo. Eh, por desgracia, a lo mejor, para algunos, por suerte para otros. No voy a entrar ahí, pero, pero el hecho es que lo que hay enfrente es un programa moderado, digamos, de protección de los servicios públicos, de, de una mayor justicia fiscal, de ciertos derechos ¿no? que, que se protejan. No es, está planteando la revolución comunista. ¿no? Y, sin embargo, ellos eh, han eh, instituido una suerte de anticomunismo sin comunistas eh, mediante todo ese monopolio de los medios de comunicación y del poder ideológico de un país, eh, han logrado estigmatizar también con mentiras ¿no? y con todo tipo de, de ataques, eh, por ejemplo a Podemos, que es de donde, de donde yo vengo, pero también a los, las izquierdas nacionalistas eh, en Galicia o en Euskadi o, o en Cataluña, y también a, a los pobres, hay una estigmatización a los pobres cuando se crean eh, esos significantes de los ocupas o los menas, ¿no? que son dos términos para nombrar a, pues, no sé, subgrupos de, de la gente que está peor en el país ¿no? eh, y generar un odio hacia, hacia las clases populares. Eh, voy terminando. Cuando yo pienso que, como decía antes, que cuando uno disputa el relato sobre la historia, eso es determinante en el presente y es determinante en el futuro. Eh, cuando sucede que un diputado habla su lengua en el Congreso de los Diputados y es... Ha percibido por ello, por hablar catalán o por hablar gallego, o cuando sucede que no sé, Pablo Iglesias decía en el Congreso: "Estoy orgulloso de los comunistas españoles porque lucharon por la democracia", eh, o cuando se disputó el relato sobre la transición, eh, cuando se recordó lo que fueron los Gal, una serie de cosas, se estaba disputando el relato sobre la historia reciente de España y eso ha coincidido, coincidió, creo yo, con el momento de máximo auge de, de la izquierda en España. Eh, y es un poco lo que, en el lado contrario, ha sucedido en los últimos años, en la derecha. Eh, la ultraderecha, que está haciendo? Cuando Abascal sale con el casco de los tercios, eh, o cuando vandalizan una estatua de Largo Caballero, o cuando hacen un homenaje a Rodríguez Galindo, o cuando dicen que este es el peor gobierno en 80 años. Lo que están haciendo es intentar disputar precisamente el relato sobre la historia. Porque, y lo hacen porque saben que, que la gente... No votamos con la cabeza sino con el corazón y con las tripas. Eh, y que la identidad es la principal palanca de la, de la conducta política. No, no votamos tanto por nuestros intereses objetivos, sino yo pienso que siempre gobernaría la izquierda, ¿no? si fuera así, sino que votamos por identidad y por ideología. Y por eso pues la derecha siempre ha tenido ese interés en controlar la educación y también en controlar los medios de comunicación con ese monopolio que tienen y por eso se focalizan en construir un determinado relato sobre el pasado, porque eso construye una identidad. ¿no? Y por eso les da tanto miedo que haya una ley de memoria democrática como la que se está impulsando, que creo que puede y que debe ir mucho más allá de, de lo que va todavía, eh, pero lo que les da miedo de eso seguramente no es tanto... Eh, Digamos que, que vaya a suceder, porque no va a suceder que esa ley cambie el resultado de una guerra. Una ley hecha hoy no va a cambiar el resultado político, no va a cambiar el resultado económico de, de una guerra y de una dictadura de 40 años. Pero sí puede servir para construir un relato diferente, un relato verdadero eh, sobre, sobre lo que ha sucedido en este país. Y ellos son conscientes, yo creo, y nosotros deberíamos serlo también, de la potencia política que, tiene, eh, que puede tener que en este país... Se construya un relato como el que existe en Argentina, por ejemplo, sobre, sobre la historia que supere todos esos marcos falsos que siguen siendo hegemónicos a día de hoy porque eso activaría una serie de, de ideas en la gente y de elementos de su identidad que, que pueden abrir un abanico enorme de posibilidades políticas para el presente y para el futuro. Hay un lingüista estadounidense que se llama George Lakoff que dice que la mayoría de la población somos lo que él llama biconceptuales, es decir, que albergamos ideas contradictorias en nuestra cabeza, ideas conservadoras e ideas progresistas en algunos aspectos u otros de la vida. Y que depende de cuáles sean los discursos públicos, se activan o se desactivan unas u otras de esas ideas, ¿no? y que esa misma gente puede actuar políticamente, al final de una manera muy diferente, eh, según cuáles sean las ideas que se activen. ¿no? Bueno, pues, eso funciona precisamente así. Un relato verdadero y democrático sobre, sobre la historia es lo que tiene la capacidad de activar esas ideas, de, de, de recuperar esas ideas robadas, ¿no? eh, la disputa sobre el relato de la historia y de, bueno, eh, y de lograr que, que esas ideas puedan digamos, ser rehabilitadas y, y, y triunfar también en el presente. Entonces, yo creo que es clave entender eso, que es clave dar esa pelea, por ese relato, que hay que recuperar también, no solo ideas robadas, sino tradiciones robadas. Eh, en Argentina vivo un fenómeno en los últimos años que son las peñas. Las peñas son fiestas de gente joven que, donde se escucha folclore, donde se escucha sobre todo chacarera. Eh, eso es también un elemento más ¿no? en, en la recuperación de pues, toda una serie de imaginarios populares y de identidad que tiene una gran potencia política. En España creo que ese proceso está por hacer. Todavía parece que la cultura popular española pues está vinculada a imaginarios que están patrimonializados por la derecha, pero hay toda, eso es el resultado de canonizar una parte solo de la cultura popular eh, de España, de Andalucía, de Galicia, de, de Cataluña, de, de Euskadi, de todos los territorios, pero hay otra parte de toda esa tradición que, que también se podría, que se podría recuperar y hay que hacer... Otro cine, hay que hacer otras series, hay que premiar a otras novelas, eh, hay que bueno, eh, reconstruir por todos esos dispositivos culturales un relato diferente sobre la historia que active todos esos elementos. ¿no? Y para ello, sobre todo, hay que construir poder de enunciación, hay que construir poder mediático. Eh, es lo que, bueno en la base, intentamos hacer humildemente, ¿no? aunque sea un proyecto modesto, pero, pero va un poco por ahí. Eh, voy a acabar ya quería acabar eh, leyendo algo eh, bueno, he traído un libro que se cae a pedazos eh, y que quería, bueno, que se quedara en la, en la institución si, si podéis aceptarlo no es un Rolex ni un Jaguar como se regalan otros, es solo un libro viejo se llama Héroes de Galicia y de España eh, es un libro, bueno, que ha llegado a mis manos a través de una amiga que vive en Argentina. Es un libro que se editó en Buenos Aires en el 1949, eh, editado por, la, por el exilio gallego en Argentina, como un homenaje a los antifranquistas gallegos eh, y en particular a Antonio Seoane y a José Gómez Galloso. Eh, dice, bueno, quería leer esto porque creo que justamente expresa ese intento por eh, reconstruir un relato que no solo es un relato, que es eh, lo que define la identidad de un pueblo lo que de, y lo que recupera las ideas por las que luchó esa gente ¿no? y que fueron demonizadas y que fueron borradas. Dice, la edición de este libro tiene el carácter de un homenaje de los gallegos antifranquistas residentes en la Argentina a la memoria de los heroicos capitanes de la lucha del pueblo gallego por la libertad, José Gómez Galloso y Antonio Seoane, asesinados por el verdugo falangista el 6 de noviembre de 1948, en la prisión provincial de La Coruña. Es mucha la sangre que los verdugos falangistas han derramado pretendiendo desposeer al pueblo gallego de toda inquietud republicana y democrática, pero esa sangre se ha convertido en odio, y el odio, como muy bien ha dicho Pasionaria y han remarcado Seoana y Galloso, se convierte en ardor combativo. Y en Galicia, como en toda España, el odio sagrado de las masas populares al franquismo genera incesante y creciente movimiento de protesta, de lucha, porque los pueblos de España llevan tan acendrado el amor a la libertad, la repulsión a la esclavitud reaccionaria y fascista, que al franquismo le ha resultado imposible desarraigar esos sentimientos, por más que con el puñal del crimen haya ahondado en el cuerpo de nuestra patria. Es un movimiento que nace en la más profunda entraña nacional y popular, es un movimiento para salvar a España del vasallaje, de la ruina y de la muerte. Jamás, a pesar de que los pueblos de España conocieron en su historia amargas vicisitudes, fue tanto ni tan horrible el daño. Y porque el pueblo quiere que sea suya su tierra, porque el pueblo la quiere libre, floreciente y sobre ella vivir dichoso en el trabajo creador, feliz en la paz y en la cultura, alimenta con la savia inagotable de su rebeldía el combate contra la infame tiranía del presente. Porque quisieron una Galicia libre, dichosa, floreciente y culta, en una España democrática, republicana, progresiva y poderosa, entregaron sus vidas Seoane y Galloso, como entregaron las suyas antes Parreiro y Manuel Ponte, Manuel Bello y Julio Nieto, Segundo Vilaboy y Manuela Sánchez, héroes y mártires de Galicia y de España, patriotas ardientes, cuyos nombres permanecerán imperecederos en la memoria y la veneración del pueblo. El futuro siempre tiene un corazón antiguo, y bueno, porque sabemos quiénes fueron, sabemos también quiénes somos nosotros, porque sabemos por qué lucharon, sabemos por qué luchamos nosotros hoy. Y al final un relato democrático sobre el pasado que, que rehabilite, que recupere esas ideas robadas es la clave para y es, la, y es condición de posibilidad para un futuro justo para Galicia y para España. Muchas gracias. Gracias. Sí, está muy roto, o sea, tenéis que poner un celito o Nada, algo, ¿vale? tranquilo. Pero... Se lo dará a la, a la jefa de servicio de patrimonio documental y bibliográfico para que esté accesible también para toda Muchas gracias. La, la, la ciudadanía. Gracias a ti. Gracias. A Bueno, pues, si os parece, abrimos ahora el turno de preguntas. No sé si hay por ahí alguna. Hola, buenas tardes. Simplemente una pregunta que es, vamos, que es la siguiente. El papel de la Iglesia robando ideas y condicionando el surgimiento... De un relato verídico. Nada más. Gracias. Gracias. Hola, o hay varias y luego respondo a todas. No sé. ¿Hay alguna pregunta, más Por ahí. Bueno, solo tengo una pregunta para ti, Manu. Eh, ¿Crees que ten más castigo político eh, a ruptura de ese relato franquista que precisamente a defensa de la memoria histórica actualmente? Tiene más, a ver. más castigo político uh -huh. que eh, precisamente la defensa de la memoria histórica, la defensa de políticas para revertir el daño a las víctimas del franquismo, por ejemplo. Vale, a ver si sintiendo bien la pregunta. Me... Quiero decir. No eh, todo, ¿Crees que por parte de un político ahora mismo, sí. un gobierno progresista, ...tiene más castigo político por parte de la gente a la hora de que le vaya a votar... Mm. ...el hecho de que haya liderado políticas para... ...en defensa de la memoria histórica que totalmente lo... Uh -huh, uh -huh. Vale, bueno, sobre, sobre su pregunta, sobre el papel de la Iglesia... Eh, ...en que sea difícil recuperar un relato verdadero sobre la historia. Eh, ahí hay dos elementos que, que mencioné antes, aunque sin hablar en, en particular de la Iglesia, que son la educación y los medios de comunicación. Eh, la Iglesia en España tiene un control muy fuerte sobre la educación pública. En Madrid, por ejemplo, eh, en Madrid capital, más de la mitad de los estudiantes están escolarizados en escuelas concertadas, como resultado de todo el proceso privatizador de la educación que ha hecho la derecha, y el 80% de las escuelas concertadas están controladas por la Iglesia Católica o por organizaciones como como el Opus Dei. Ellos tienen muy claro eh, que la ideología es un terreno de combate político fundamental y, y digamos, mantienen un poder ideológico eh, inmenso sobre lo que es todo el aparato de instrucción pública como es la educación. Y más allá de eso, eh, la Iglesia tiene un gran poder mediático. Yo a veces eh, a veces hablamos sobre esto ¿no? y nos preguntamos cómo puede ser que en España la Iglesia Católica tenga una radio, que es la COPE, la segunda radio más escuchada del país, y tenga una televisión también, 13TV, una televisión en abierto, mientras que, por ejemplo, los sindicatos no tienen nada. ¿Por qué los grandes sindicatos que tienen recursos, que tienen dinero, o sea, que podrían, eh, y, que, y que tienen un peso social eh, inmenso... ¿Por qué no, no tienen ninguna televisión? ¿Por qué no tienen ninguna radio? Ni siquiera una pequeña participación en ninguna de ellas. Eso digamos, no, no se puede naturalizar y, y pensar como parte del paisaje inalterable. Yo pienso que, que las izquierdas eh, de, toda, de toda clase, índole y sensibilidad eh, en, en este país de países tienen que, que disputar eh, tiene que disputar el poder mediático y tiene que conseguir tener medios de comunicación y tiene que no aceptar que haya un monopolio absoluto sobre todos los aparatos ideológicos del país por parte de las oligarquías o por parte de, de ese poder heredado ¿no? que siguen siendo los mismos apellidos que, que han mandado en España desde hace... Eh, décadas. ¿no? Eh, y el, el, el caso de la Iglesia es paradigmático porque ellos sí tienen medios de comunicación propios eh, que además se financian con dinero público porque se financian con la casilla de la declaración de la renta y eso pues va al sueldo de Carlos Herrera, por ejemplo, eh, que hace un discurso totalmente ultraderechista todos los días eh, y que defiende unas ideas eh, terribles. ¿no? Eh, es muy curioso es bueno creo que ahí hay una parte importante de nuestros problemas y de los problemas políticos que hay en España eh, pues el hecho de que, de que esa correlación mediática sea así por eso bueno pues lo que intento hacer yo y lo que intentamos hacer nosotros con la base y tal surge precisamente de esa reflexión de la de la conciencia de que por donde nos están metiendo todos los goles es por ahí, es por su dominio absoluto que tienen sobre el poder mediático. Quizá eh, bueno eh, en Galicia o en Cataluña o en Euskadi es algo diferente, hay ecosistemas mediáticos también eh, digamos propios, aunque aquí también hay un monopolio pues, de ellos ¿no? de ese, eh, similar, similar al que hay en el resto de España, eh, y eso hay que cambiarlo, hay que cambiarlo porque mientras nuestros adversarios dominen todos los aparatos ideológicos de, del país, pues es muy difícil poder comprometerse con un proyecto político mayoritario y hegemónico. ¿no? Hay que tener medios de comunicación y hay que disputar ese terreno porque por ahí nos están metiendo todos los goles a portería vacía. Eh, y sobre lo, que, sobre lo que decías tú, Alba, eh, no, o sea, yo creo que no hay que tener miedo a, a defender las políticas memorialistas y que no, no creo que eso, digamos, tenga un coste político para quien lo defienda. O sea, no, no creo que, que a la gente en España o en Galicia o en todos los territorios, bueno, le, le parezca mal que, que se quiera hacer un relato democrático sobre la historia. Otra cosa es, bueno, pues que la derecha y su discurso también es eficaz, ¿no? Y cuando ellos dicen que eso no es prioritario, que a la gente no le importa lo que pasara hace décadas, que hay que mirar al futuro, que la política es para los vivos, como dice también Feijó, y todo eso, bueno, pues son unos argumentos que también funcionan eh, y por eso ellos los dicen, ¿no? O sea, el otro también juega, ellos también juegan, ¿no? En esta partida de ajedrez, pero yo no pienso que, eh, que haya que tener miedo, eh, digamos, y llegar a la conclusión de que no, de que eso no toca, de que mejor no meterse ahí, eh, porque que eso va a tener un coste, me van a votar menos y si defiendo la memoria histórica. Eh, al contrario, yo pienso que eh, o se logra restituir un relato, como intento explicar antes, eh, verdadero y democrático sobre la historia, o esas ideas que fueron estigmatizadas y robadas durante todo ese periodo siguen desactivadas, porque lo que activa, eh, como explicaba con el ejemplo de los desahucios o del feminismo o lo del proceso en Argentina, lo que activa... Eh, los imaginarios emancipadores en la población y determinadas ideas de justicia social, de, de igualdad, de progreso, eh, es que exista un relato colectivo que les dé sentido. ¿no? Entonces, o reconstruimos un relato distinto sobre la memoria histórica o lo vamos a seguir teniendo muy difícil y va a ser muy difícil, creo, revertir ese, esa, ese robo de esas ideas. ¿no? Eh, a veces para, pensamos que la manera de, de revertir eso es decir, levantar la bandera roja... Que también, ¿no? seguramente, pero creo que, que para eso es más importante todavía, eh, más que reivindicarlo hoy con orgullo, que también eh, reconstruir un relato sobre el pasado que le dé sentido y que abra esas posibilidades en el presente y en el futuro. Bueno, pienso que tenemos que pechar ya. Muchísimas gracias a todas por estar aquí. Gracias, a ti. Manu. Una maravilla terte aquí y no tardes en volver. Gracias.